Hola, bienvenidos. Voy a seguir con las técnicas que les estoy transmitiendo de resolución de problemas en grupo y que asimismo son de gran utilidad en los talleres de creatividad, a la vez que ayudan a, de alguna forma, organizar toda la información que se va generando en este tipo de reuniones de creatividad. En este caso me voy a referir a la técnica de diagrama del árbol. Llamada así, diagrama del árbol, por la forma en la que sucesivamente va a quedar el dibujo o el diagrama de las palabras que vamos a ir incorporando a nuestro lienzo. Para ello, nos proponemos trabajar en un nuevo producto, un nuevo diseño, desarrollar una labor de creatividad en algo nuevo o resolver un problema existente. En este caso, y una vez más, haciendo uso de la botella que me sirve para todos estos vídeos se nos plantea el problema de reclamaciones de calidad, reclamaciones de calidad en forma de deformación de la pieza. Nos llegan reclamaciones tanto de nivel individual como en el nivel de las grandes superficies en que las botellas llegan de esta forma. A partir de aquí nosotros empezamos a trabajar siempre en grupo y abrimos una discusión, focalizamos por un lado lo que es el problema, vamos a denominarlo de botella doblada y lo que hacemos ahora es ver posibles causas que pueden provocar este doblado, sería una especie de preguntarnos con la técnica con la técnica que hemos visto con anterioridad, los cinco por ¿Cuáles son las posibles causas de la aparición de este problema? Podríamos pensar, en un primer lugar, en que puede haber causas internas de la propia organización, internas, o causas externas. Estas causas externas ya no están dentro de la propia organización que produce la botella. Dentro de las causas internas, a su vez, podríamos pensar en las relacionadas con el proceso de producción, por ejemplo, pues que haya habido golpes o enganchones que hayan deformado la botella, golpes o enganchones. Podemos pensar también en la deformación consecuencia de una baja resistencia de los materiales, por lo tanto otra causa interna puede ser la composición de los materiales que, como consecuencia de esa composición, se produce una baja resistencia. Siguiendo, profundizando eh, en este tipo de, de diagrama, podríamos ahora ver que en la composición puede ser consecuencia de una materia prima o puede ser consecuencia de la mezcla o, más allá, puede ser consecuencia del procesado. Mientras que en golpes o enganchones podríamos pensar que es consecuencia de la fase ya posterior a la confección, o en la fase de embutido, cuando realmente se produce la botella. Y en esa fase de embutido se puede producir una fuerza adicional que la dobla. De esta manera nosotros iríamos desarrollando en sucesivas etapas posibles orígenes del problema desde el punto de vista interno. Lo mismo podríamos hacer el externo, podríamos pensar en primer lugar en que es en el proceso de tránsito entre nuestras instalaciones y la del cliente, en el transporte, por ejemplo, transporte, golpes en el transporte, podría ser movimientos dentro del transporte y un mal apilado. Puede ser ya en las instalaciones del cliente, la gran superficie, gran superficie, de forma que apilen más alturas de las que tenemos establecidas y se produce diríamos, la falta de resistencia y el doblado. Podría ser apilado, puede ser un problema de golpes en el proceso de reposición reposición, o incluso puede darse la circunstancia que sea el propio usuario, el propio usuario, como consecuencia de una vez la botella algo vacía, ya que si está llena va a ser muy difícil que se doble, algo vacía, la ubica en un espacio físico de su hogar donde no cabe y se dobla. Espacio físico. Manejo. Es decir. La técnica consiste en ordenar de menos a más todas las posibles causas que pueden producir el problema. caso de que estuviéramos desarrollando un nuevo producto, nos plantearíamos el nuevo producto y nos haríamos preguntas de qué sucedería si. De esta manera organizamos, en este caso ha habido simplemente tres despliegues, se puede llegar hasta cinco, y lo, hemos organizado toda la información. El denominarse diagrama de árbol es porque, si nosotros le damos la vuelta, pues es como si hubiera un tronco y cada vez más ramas. El proceso de trabajo posterior será elegir aquellas ramas, dividir el trabajo y que cada uno empiece a comprobar dónde puede estar el origen del problema. Una vez más, una técnica de organizar la información y que también puede ayudar a aflorar nueva información, en este caso, diagrama de árbol. Muchas gracias.